Especialmente de la clase media y de los sectores que más conciencia sobre el daño medioambiental que le iba a producir esa, esa cementera, construirse en los Haitises. Leonel, ante el rechazo contundente, mandó a hacer un estudio a través del PNUD de las Naciones Unidas. Si era factible, oigan esto. Mucha gente va a recordar esto, si era factible y no le hacía daño al ecosistema instalar una cementera ahí. ¿Y qué sucedió? Que el PNUD dijo que de ahí era que emanaban los principales ríos de la República Dominicana, que era un crimen construir esa y que se oponía tajantemente. Y entonces, Leonel, ya con ese informe del PNUD, no le quedó más remedio que echar para atrás. La construcción de esa cementera. Ustedes deben recordar eso. Hoy ahora se destapa este senador para mutilar ese parque nacional, señores. Y Medio Ambiente, tengo que decir que Orlando Jorge Mera, le rechazó de inmediato la Academia de Ciencias de la UAS, la Academia de Ciencias de la UAS y, y expertos inmediatamente rechazaron eso. El senador al verse acorralado echó para atrás y dijo que ya no va a plantear. Pero es para que ustedes vean, porque eso el sentido común, le dice a usted que una cosa así no se puede ni siquiera plantear. El sentido común. Pero los pueblos eligen un grupo de guanajo de senadores y diputados, porque tienen cuarto. Aunque después, porque déjeme decirle. Ay, si sí, sí, sí, sí, medio ambiente y esos expertos eh, no dicen eso, con ese grupo de guanajo, la mayoría que están en esos congresos, es una vergüenza, son capaces de aprobar toda esa vaina. O el hijo de Jorge Mera, Orlando Jorge Villegas, hizo otro planteamiento, que de inmediato también ha encontrado el rechazo, porque son locuras. locura. Él, por hacerse el gracioso, el hijo de Orlando José Mera planteó que se le ponga el nombre de Ya Veneno al parque Eugenio María de Hostos, porque Ya Veneno ahí fue el que libró su grande batalla de lucha libre y para hacerle un homenaje. Pero no. Hoy usted va a quitar la figura, como dice uno de los editoriales de los periódicos, de Eugenio María de Hostos. Educador antillano, con todos los aportes al sistema educativo más científico posible. O... Ya veneno, que tiene todo lo... Pero un Eugenio María de Hostos, los aportes a la educación, al sistema educativo nacional. Que vivió en este país durante 12 años y fue traído por Gregorio Luperón el... La figura que después se destacó en la, en la guerra de la restauración La espada de la guerra de la restauración, Gregorio Luperón Y Hostos que estuvo en Chile también y en Chile contribuyó con un sistema educativo eh, eh, basamentado en el razonamiento, en la discusión, en la polémica, no en los dogmas. Por eso, por eso, porque después, por razones de intereses políticos y de presión del conservadurismo más rancio de este país, se eliminó el sistema educativo ostosiano. Y por eso La mayoría de los estudiantes que se gradúan en este país Son una En santa de estúpido Porque no razonan Porque lo que memorizan Porque se eliminó el sistema educativo ostosiano. Hoy entonces eh, eh, eh, Un país que está porque esta fue la segunda patria de Hostos Le tomó cariño Al pueblo dominicano Y Los dominicanos debemos estar Eternamente agradecidos Con Con los aportes Que hizo para este país Eugenio María de Hostos Es como que escogieran ah, va, Vamos a ponerle al Eliseo Juan Pablo Duarte la capital. el nombre de San Sosa. Bueno, pues el muchacho salió con eso y, y ha recibido la crítica. Eh, eh, despiadada, porque es una locura. Es una locura. Además, ya veneno, le hicieron allá su. Su estatua. En homenaje a lo que fue su figura Pero Ese parque que nadie ha usado Porque es un homenaje A uno de los hombres más grandes Que dio la Santilla Un hombre con concepto Claro Sobre la política, sobre la moral Sobre la ética Educó Salomé Ureña de Enrique y lo que significó ella fue la, la primera que se destacó eh, eh, eh, propiciada por, por, propiciada por Eugenio María de Gosto lo que se conoce como la primera escuela normal y la primera escuela de mujeres y los conceptos en términos educativos los aportes de cómo veía el mundo Eugenio María de Gosto y cómo rompió barreras de carácter ideológico, conservador y religioso. Y ver el mundo de otra manera, de una manera más científica. Que ojalá en algún momento se pueda restaurar el método ostosiano de educación. Y ustedes verán qué tipo de estudiante y de ciudadano más diferente tendremos nosotros los dominicanos. Entonces, por eso es que yo digo que lo que damos es pena eh, eligiendo una serie de senadores y diputados eh, analfabetas que no tienen concepto de lo que tienen entre manos y salen con cualquier disparate porque estos pueblos, cualquiera que se proponga de que aspirar, ellos lo escogen y, y la verdad que es una pena, señores, es una pena... Buenas tardes. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias, un placer. Esta semana, Oscar, te habla. Adelante, Oscar. Oye, está muy bien el programa, respecto a eso, nosotros estamos llenos de, de, de legisladores analfabetos, que ah. solamente sientan ahí por Que la mayoría son unos delincuentes. Y porque el 4% a los pobres trabajadores que se los está llevando Mágare, pasando necesidades, ¿no? El gobierno no puede despojarle ese dinero a estos infelices que se lo está llevando Mágare. Pero ahí, ahí se puede descargar él, ¿eh? está millonada, todos puesto multimillonarios y delincuentes de este país. Está bien, gracias, hermano. Gracias. este Bueno, señor, entonces, este. Para finalizar, debo decirle, Oca, okay, debo corregirte, porque uno tiene que ser, eh, eh, rendirle culto a la verdad, no es el gobierno, porque eso es una ley que existe hace más de 20 años, que a los partidos le dan y no fue creada por este gobierno porque no podemos venir a, a mentir, porque en los cuatro años de la, en los ocho años de Danilo, le daban ese porcentaje a los partidos. Se lo daban cuando yo lo Porque eso es una ley que viene aprobada. Y fue sugerida por Peña Gómez. Eso viene desde el año 1994. Con la reforma constitucional que se hizo. Cuando aquella crisis política. A los partidos políticos. A partir de ahí. De esa reforma. Le entregan el medio por ciento. En tiempo de elecciones. Y el 0.25 por ciento. En tiempos no electorales O sea que eso no es culpa de gobierno Eso viene de lejos Porque no podemos, tú me entiendes eh, Decir las cosas que no son